Hola, muy buenos días. Estamos en otro capítulo de lo que hemos venido en llamar Consultorio de Psicología y hoy vamos a eh, hablar de una, bueno, de una consulta que nos hizo una persona, en este caso era una mujer, en la que su primer mensaje era una línea que decía, "Estoy pasando una mala racha a punto de divorciarme." Claro, eh por mucho que intentemos hacer malabares es muy complicado eh, saber qué es lo que le está ocurriendo a esta persona para poder ayudarla. Entonces le devolvimos la información, le respondimos diciéndole que no nos cuenta demasiadas cosas acerca de las razones por las que ha terminado la relación y que nos podía enviar un mensaje un poco más extenso para que pudiéramos comprender cuál era la necesidad de ayuda que tenía o que requería, algo más concreto, ¿no? más allá de todas las dificultades que pueden aparecer cuando uno está en un proceso de separación. Bueno, la respuesta que obtuvimos de ella fue eh, la siguiente, os la leo. Dice, mi situación es un poco complicada. Llevo 13 años con mi pareja, 3 de casados y tenemos un niño de un año. Cuenta que ella vivía feliz, eh, haciendo feliz a su marido, pero un día recibió un mensaje de enhorabuena por el niño de parte de su primer amor. Dice que volvieron a retomar el contacto y a ponernos al día en nuestras vidas. Resulta que él no me, lo había, no me había olvidado y yo él tampoco, hasta el punto de recordar cosas de mí que ni siquiera mi marido sabe. Venía hasta mi casa desde su municipio, pone el municipio pero no lo voy a leer, solo para verme asomar a la ventana. Me dejaba notas en el coche, en el trabajo. Empecé a ver que mi marido nunca me había tratado así y empecé a distanciarme de él. Mi primer amor se divorció y yo le apoyé en todos sus problemas y cuando me he puesto a hacerlo yo, él ha encontrado pareja y dice que le borre, que le odie, que le bloquee o lo que quiera, que nunca me voy a separar, que no quiero que se me nota. Así que esta es mi situación, mi marido es un buen hombre pero siempre he sido yo la que he tirado del carro sentimental y él nada, no tenemos nada en común salvo el niño. Dice que le he hecho mucho daño y eso me duele mucho, pero lo que me desconcierta es lo de mi primer amor. La semana pasada me dijo que a ver si iba a ver su casa nueva la decoración que había puesto y que si mis puertas seguían abiertas para él. Le dije que sí, que me acordaba mucho de él. Me invitó a una caminata el domingo a la que no pude ir y el martes me dijo que tiene una pareja que su puerta se ha cerrado para mí y que no quería darme esperanzas. Muchas gracias por leerme. La verdad es que la cuestión es difícil, dejarme que tome mis notas, que las tengo aquí a mano, vale, es una situación difícil porque en realidad es como dejo una cosa porque voy en pos de eso que creo que es la felicidad, que es mi amor eh, primero, el, el primer amor siempre marca, pero me gustaría destacar de la, de la consulta que traigo hoy aquí, que a veces... Creemos que la, la felicidad es algo que, que ocurre, es algo que, eh, bueno, que, que realmente pasa, pero lo cierto es que la felicidad es algo que tenemos que construir. Requiere que trabajemos para conseguirla, ¿de acuerdo? Y a veces nos dejamos como, como obnubilar, ¿no? Nos dejamos sorprender por eh, todo ese montón de actuaciones que en este caso hace su primer amor para tratar de reconquistarla y se deja un poco llevar por todas esas conductas o comportamientos de ponerle notitas ir a verla es decir está en pleno proceso de cortejo su antigua pareja lo que no queda nada claro y creo que aquí es muy importante cuando esta chica o señora, no tengo muy claro cuál, es, si tratarla de señora, de chica o de lo que sea, bien, lo cierto es que cuando esta persona decide empezar a hacer caso a estos requerimientos de su antigua pareja, digamos que está dejando un poco a un lado lo que tiene con su pareja actual, es decir, su primera frase es que ella era feliz en su matrimonio y haciendo feliz a su pareja y de pronto casi al final lo que dice es que no hay nada en común entre él y yo, que no somos felices, creo que lo más honesto con uno mismo para poder llegar a encontrar esa felicidad que en realidad buscamos es que se preguntase si, si no hubiera aparecido de nuevo mi primer amor yo hubiera dejado a esta pareja con la que estoy porque no me hace feliz, no me satisface, encuentro que no tengo nada en, no tengo nada en común con él, nada que me une, en su caso dice que es solo su hijo. Creo que esa es la pregunta que esta persona no se hizo cuando empezó a caer, digamos, de alguna manera en, en esa nueva relación con su anterior amor. Es fácil recordar los amores del pasado porque muchas cosas del pasado, cuando fueron bien, lo que hacemos es que las idealizamos. Tenemos un recuerdo idealizado de lo que ocurrió. En este caso, esa idealización posiblemente le ha llevado a no darse cuenta de que esta persona está pensando en sí misma. Cuando vuelve a hablarle, cuando empieza todo ese proceso de cortejo, de enviarle flores, ir a visitarle, dejarle notitas, en este caso... Esa persona está pensando más en sí misma que en ella, porque está buscando qué hago para ahora que me estoy separando, que me llevo mal con mi pareja, encontrar otra pareja que poder colocar en mi vida. Cuando nuestra amiga que nos escribe se deja llevar por ese camino, no se ha planteado si realmente es algo que quiere o es algo que... Para tener eso tiene que renunciar a lo anterior. De hecho dice una frase que dice que eh, su marido dice que le ha hecho mucho daño y eso le duele mucho. Claro, es que nuestras acciones tienen consecuencias. Es que antes de ponerte a eh, entablar una nueva relación con tu expareja o con tu amor de, de la infancia, primero tendrías que haber analizado los pros y contras de hacer eso. Si tú de todas maneras te hubieras separado de tu pareja actual, adelante. Pero si esto es solo flor de un día que se dice, igual hay que dejar pasar, es decir, muchas veces para ser feliz tenemos que aprender a hacer renuncios y un buen renuncio en este caso hubiera sido renunciar, pues no sé, a todo ese colorido que presenta esta nueva relación que a lo mejor le iba a hacer feliz un rato, pero que posiblemente no sea una relación fructífera en los años, y a la vista está de que esta persona no es muy sincera con ella, no ahora te quiero, ahora te dejo, ahora no quiero saber nada más de ti nuevamente, por tanto, digamos que se ha jugado todas las cartas a un solo número y color, y ha, ha perdido, ha perdido, ¿Es una pérdida? Bueno, en realidad, si tu relación actual tampoco era buena y te hubieras separado de todas maneras, igual lo único que ha ocurrido es que ha venido la vida y ha quemado tus naves, aquello que tú no eras capaz de hacer, la vida te lo ha facilitado para que al final ocurra. Pero si en realidad la primera frase era cierta y tú eras relativamente feliz, estabas a gusto con tu pareja, con tu vida, con tu hijo, lo único que has hecho ha sido sacrificar una vida tranquila y feliz por la esperanza de algo mucho mejor, creo que no es ni bueno ni malo, lo que hay es que analizar si realmente cuando yo tomo la decisión de empezar a entablar una relación con esta persona, he tenido en cuenta las consecuencias de esta posible conducta, creo que eso es lo importante, tener en cuenta las consecuencias, nada más, hasta aquí el consultorio de hoy, espero que te haya resultado interesante, nos vemos en el siguiente capítulo de consultorio de psicología. Un abrazo y recuerda, sé feliz, adiós.